Hola, mi nombre es Rocío y desde Verbo Divino queremos invitaros a este curso online María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. María de Nazaret ha sido la inspiración de músicos, de literatos, de grandes creadores, pero también la inspiración de hombres y mujeres creyentes que la han tenido como modelo y como ejemplo de discípula para sus vidas. A estos últimos ha dirigido este curso. Sobra decir que no queremos afrontar todas las cuestiones que conciernen a María. No vamos a desvelar todas las dudas sobre su historia personal, que por otra parte eh, seguramente no sería, no sería posible, ni queremos responder a todos los interrogantes sobre su papel en la historia de la salvación. Simplemente queremos abrir una ventana conocerla mejor y para adentrarnos como creyentes en su misterio. El esquema del curso va a ser muy sencillo. Son ocho unidades y cada una de esas unidades se despliega en dos, en dos sesiones. La primera de estas sesiones es una lectura orante, que sería preferible realizar en grupo creyente, pero que también se da para la reflexión y para la lectura personal. La segunda sesión de cada una de estas unidades es de carácter formativo y es muy sencilla, consiste en leer un artículo que hemos preparado distintos autores de nuestra editorial. Lo que buscamos, por tanto, es descubrir el rostro de María que aparece en distintos pasajes del Nuevo Testamento y contemplar en ellos su figura para que esta imagen cale en nosotros y nos ayude a ser discípulos misioneros como ella. Si esto que te he comentado crees que puede ser interesante para ti, si tienes esta inquietud de descubrir a María como modelo, ingresa en el curso. Bienvenido y bienvenida.